Mercedes, ¿qué nos tiene? Señores, durante la década de los 60 y de los 70 San Francisco de Macorís se distinguió fuertemente En la República Dominicana y sobre todo en las líneas sociales y políticas Por ser un pueblo de almas a tomar eh, Por aquí comenzaba y terminaba cualquier tipo de reclamación, de reivindicación que la sociedad reclamase. Y en un momento determinado, me recuerdo que yo le llegué a plantear a, a la gente del ayuntamiento que debiera ponerse una efigie en el frente de San Francisco de Macorís donde dijera que San Francisco de Macorís es el pebetero de la patria. Así es. Porque aquí es donde yo pienso que con más fuerza eh, y con más luminosidad ha... Ha, ha, ha quemado ese fuego eh, para motivar a todos los otros pueblos que componen la República Dominicana. Sin embargo, luego de que se produce... Hemos tenido poca imaginación para simbolizar lo que somos. Correcto. Luego de que se produce el ascenso al poder del PRD, eh, ...de que se abren... Te refiero al 78... Ajá, se abren las posibilidades... ...de que muchos de los jóvenes... ...que hacían vida política aquí... ...se marchen a Estados Unidos... ...y transformen sus... ...ideales en dinero... Eh, ...luego de que aparece... ...la figura del Dominican Joe... Pero de eso que fue un plan... Para, claro, ...orquestado y armado... Claro. ...porque los norteamericanos que tenían una lista negra... ...no era verdad que le iban a dar visado... ...tan fácilmente a un grupo de gente que eran enemigos del gobierno, que ten, ten, tenían inclinaciones como... Exactamente, igual a sacarlo. Y lo lograron. Entonces... Sabes entonces... ¿Sabe que la, la embajada ha tenido participación muy interesante y no es lejano tanto en el 78 al 80 y tanto, porque se fueron, uh -huh. lo, le dieron esta, esta facilidad de visa de hace unos... Cinco, cuatro años atrás, tres años atrás, pues yo conozco eh, personas que hacen servicio en casas de familia, motoconchero, que cada ya tienen préstamos y cosas para ir a Estados Unidos porque tienen visa. ¿Es una es forma una forma la, la de, de viabilizar. Sí. Y hay un 10% sí, que pero se queda. lo que Era plantea Sócrates sí, dista que... mucho de, de, de, de lo que está pasando ahora. No, pero lo que pasa claro. es que hoy se uh -huh. hace con el propósito uh -huh. de una gran cantidad de dominicanos pueda quedarse en Estados Unidos. Uh -huh. Y llegar con la otra etnia aquí que ellos están promoviendo para que El problema es de, de mi caso, yo no estoy okay. mirándolo desde ese punto de y vista, no, te sino te entiendo, desde el político, punto de vista de revolucionario y de personas que pudieron haber conformado un y, pensamiento y la, crítico. Sacaron para que, para eh, de aquí. San Francisco, eh, Pedro Fernández, recuerdo que escribió sí. un libro donde exponía la mayoría de los franco-macorizanos que fueron a uh, Muertos, asesinados sí, en los 12 años, estaba de las pelitos, yo sé que tú lo leí, sí, te, sí. estaba desde William Mies hasta Pedro Reyes, ¿tú te recuerdas de William Mies, verdad? Entonces, sí. eh, ¿qué es lo que quiero socializar con este ustedes? Eh, si nosotros miramos a San Francisco de Macorís hoy ¿cuál es el elemento ...identificativo de nuestra cultura y de nuestra condición de pueblo revolucionario. ¿En qué se ha convertido San Francisco de Macorís? No, oh, mi hermano, ¿en qué, ¿Qué magoma, nosotros qué magoma somos? y tira palo en la carretera? Y protestar por todo, por cosas que son hasta disparate, que no hay necesidad de protestar. ¿Por qué? Porque se ha perdido la ideología. La mayoría de esas protestas no son ideológicas, son económicas, son materiales. ¿Y a qué se debe la disminución? Eh, muy alta de, de las protestas o manifestaciones o huelga en San Francisco de Macorís Porque las manifestaciones de... son también un negocio. O sea, vinieron, regularmente lo que se han sea. convertido sí. en políticos. Cuando hay, por ejemplo... Se una... convirtieron en políticos. Después que volvieron. Por ejemplo, el hoyo de la Sánchez... que que sobrevivieron nosotros... y volvieron. Se han convertido en políticos y son... Hay... El hoyo de la Sánchez, por ejemplo hubiese producido una protesta la bueno, yo de la y esa protesta probablemente se resuelve dándole unos pesitos a los que estaban protestando ahí y eso a eso a por esa razón es que se proliferan las protestas estúpidas, sin sentido y la gente rompe, tumba un, un, un árbol para tirarlo en el medio de la calle o sea, tú estás dañando, tú estás pidiendo que se haga cosas, dañando otras que ya están hechas. No tiene sentido, es una locura. Con fundamento ingren sobre lo que tú has expresado, fue que los otros días yo... Mira, espérate, espérate, explica lo que es ingren. <ríe> fue, que, fue que los otros días otro día yo censuré la práctica que se tiene en San Francisco de Macorís y en toda la República Dominicana de sacar... A los estudiantes de las aulas a manifestarse. Sí, eso. No existe un derecho a perder clase. No, no claro. No existe un derecho a a perder El responsable de esto ADP. Claro que sí. ADP. Los estudiantes. Así no que que se ponga donde el aula. capitán eso. lo ve. Y sobre todo, ¿qué, qué sucede? Tú sueltas a los estudiantes a una calle, Infectada de policías, información, ambiente claro. de sangre, y exponiéndolo. A que sean lesionados, policía que sean la atinados, única opción que tienen es un revólver o una pistola. Porque no tienen tiene, una macana, no tienen un gapimiento. Desde, no no tienen... desde que vienen a tres esquinas, te están tirando. Eh, Llegan, Llegan con la pistola en la mano. Hay una posición muy peligrosa del estudiantado. Y, claro, y en eso. una excusa de que de reclamo que no se maneja de esa forma Eso es una irresponsabilidad Total. De liderazgo que. Eh, que... ...mina eso, esas escuelas... ...que se meten ahí esos sí. tipos y no salen... ...y aprovechan esos jovencitos... ...y los sacan de la sala poco cualquier quitan esa paja... Sí. ...de lo que se trata es... ...que San Francisco de Macorís... ...hoy se ha convertido... en ...una metrópoli... ...donde lo que hace es que... ...predominan los... ...apartamentos de lujo... Eh, ...las personas que llevan... ...una vida social bastante encendida, que se publicita mucho por las redes sociales, que hay muchas personas, sí, eh, que, que yo no lo digo está. por Amado, no, que nada más viven no, no. visitando Europa, viven montándose en camello en qué sé yo qué sitio, sí, sí. tirándose fotos en Dubái, sí. no lo dije por Carolina. Entonces, hay hay un cambio cultural. A mí me gustó un café donde un, Carolina se, en el último viaje que ella estuvo, un café que ella estuvo eh, como eso de las 5 de la ¿eso tarde. Eso fue por donde. Eh, no ¿Quién sé, sabe en qué parte del mundo sería eso? No, algo así. Estados Unidos, pero fue... No, ya no va a eso, sí, de Estados Unidos. Entonces, entonces nosotros eh, decimos que el cacao es lo que nos representa eh, culturalmente como asunto agropecuario, pero si tú te pones a ver la mm, metrópoli franco-macorizana, no es cierto que allá la la la No hay nada no. De, de cacao en, en la simbiosis y en la forma de, de, de vida del dominicano. Nosotros que vivimos más de la remesa, que vivimos más del negocio informal, que vivimos más de que la gente se haga buscar que vivimos más de los motoconchos y de los taxistas. No tenemos en el cacao, esa o simbología el... que se le ha querido no, dar. Claro que no. Y simplemente son un resabio del pasado. Tal vez por no eso no ha calado tanto. Eh. ¡Suscríbete